¿Cómo están mis amigos? Qué gusto. Qué gusto poder nuevamente encontrarnos este sábado a las 7 de la noche. Como todos los días, nuestro programa de visión de futuro sigue adelante y nos alegra muchísimo que cada día nos sigan algunas personas en el Facebook Live y también nos busquen en Boris Darmon Canal en YouTube. Estamos muy contentos porque algunos nos escriben. Estamos muy felices también porque nos muestran que está cumpliendo su propósito este programa para algunas personas que de algún modo toman en cuenta que hay algo de ayuda que podemos conseguir en este proyecto. Visión de Futuro nació con el objetivo de orientar en cosas simples, de manera coloquial, eh, sin estudios profundos, doctorales, ni tampoco investigativos, simplemente temas que manejamos en el día a día y que nos ayude a comprender plenamente por qué estamos aquí y para qué hemos venido a este mundo. Sin duda, hay otras personas que están haciendo un trabajo investigatorio muy interesante que también podemos revisar pero aquí lo que queremos es comprender punto por punto algunas cosas que valen la pena y que sin duda nos van a ayudar a mejorar nuestra forma de vivir. Por supuesto, a tener bienestar y felicidad, que es lo que más buscamos. Hoy queremos tratar un poquitito un tema que de repente para algunos les es difícil comprender, pero tal vez la pregunta que muchos se hacen es si yo tengo que descubrir mi propósito en la vida en función de... ¿A lo que los demás me van diciendo o me van dando pautas? En realidad no. El propósito en la vida, si bien es cierto, se complementa con lo que los demás pueden estar recibiendo de parte de nosotros como una respuesta a nuestro accionar, a nuestro eh, quehacer, porque queremos cumplir las actividades que nuestro diario vivir o nuestro propósito en la vida nos va dando pautas, pero esas pautas no comienzan en los otros comienzan en nosotros mismos. Pero hoy vamos a hablar un poquitito acerca de ese cuidado que debemos tener cuando nosotros estamos en la definición misma de nuestro propósito en la vida. ¿Por qué digo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque muchas veces nosotros eh, definimos ese propósito en la vida por la manera como los demás nos condicionan. Ah, bueno, me condicionaron para ser mamá porque tenía, era joven, tenía 17 años, me embaracé, y finalmente comprendí que mi propósito en la vida era mi hijo. Si bien es cierto eso, de alguna manera te fuerza a tener un propósito eh, que cumplir en, tus accion en tu accionar eh, diario, en tu vida diaria, no debe ser eso la que finalmente determine cuál es tu labor. No, no está en duda en que una madre tiene que dedicar su vida a su hijo, criar a ese niño con mucho cariño, con mucho amor, y contrario al, princip al principio fe feminista, para mí, una madre este, que funda la vida de un hijo, funda eh, el futuro de miles de personas. Por eso ser madre o ser mujer no es nada de despreciable, como algunos creen que porque mujer es rechazada o una persona mal vista. No, de nada, para nada. Si una mujer tiene que dejar su trabajo para poder dedicarse a su hijo y eso es parte de ese, <coughs> llámele paréntesis, pues si no quiere considerar como una labor importante, la labor de una madre, pero no puede usted simplemente por la fuerza de la condición determinar que ese es su propósito en la vida. Usted tiene que, en medio de esa fuerza condicionada, descubrirse usted mismo o usted misma cuál es lo que usted va a desarrollar en ese contexto, en ese, en ese condicionamiento, sin dejar de lado aquellas otras cosas que también pueden de, eh, ser parte de su propósito en la vida. El propósito de la vida no es una sola línea delgadita y donde tú debes comenzar a actuar. Hay áreas en las cuales tú vas a comenzar a desarrollar ese principio. Si es el servicio, si es la dedicación, si es el interés en las personas, si es la, qué sé yo, este, el ser una filántropo para poder ayudar a los demás. No necesariamente tienes personas pobres que te fuerzan a ser filántropo. No, no así, sino que tú descubres eso, ese propósito en tu vida. Eh, eh, conozco el caso de una persona, 62 años de matrimonio, ya las dos personas de edad, ella tendría sus setenta y tantos años porque se había casado muy jovencita, sus padres le eligieron el esposo que iba a tener y un día le dijo a su esposo, bueno, yo te he servido 62 años contra mi voluntad y he decidido en lo poco que me queda de vida, separarme de ti y hacer mi voluntad. Y un día le preguntaron y le dijeron, ¿por qué usted hizo eso? Bueno, dice, antiguamente nuestros padres elegían a nuestros esposos. Y como yo fui una persona sumisa, eh, que estaba dispuesta a, a, a conducirme dentro de los principios de mis padres, acepté casarme con este hombre, que por supuesto no me gusta, es feo, le apesta la boca, le, este, no es trabajador, me hubiera gustado un hombre más trabajador. Pero me quedé con él, 62 años, para servirle. Pero un día entendí que yo tenía un propósito en mi vida como mujer, como madre. Ahora tengo nietos, bisnietos, y me gustaría enrumbar mi vida dentro de esos contextos que yo quiero elegir, no del condicionamiento externo que, me, que se me impuso. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es preguntarnos si esto que nosotros hemos definido como propósito de la vida es el fruto de nuestro deseo, es el fruto de nuestra capacidad, es el fruto de nuestra habilidad desarrollada, si es el fruto de nuestro talento. Es muy importante eso. Tú no puedes dejarte condicionar por las circunstancias externas y terminar siendo una víctima o una mártir dentro de un proyecto que tú no has elegido. El otro día venía un programa de la ONU donde una señorita caminó aproximadamente meses escapándose, de, me parece que de es Corea del Norte, donde sus padres fueron asesinados y ella escapó y gracias a Dios llegó a liberarse. ¿no? Ese acto de liberarse, que lo voy a tomar como ejemplo, no estoy definiendo ella, su, su propósito, el propósito de la vida de ella, simplemente el hecho de liberarse de una condición, de una condición hace muchísimo eh, y te hace comprender lo importante que es que tú definas y no el condicionamiento. En algún momento eh, yo he pasado por circunstancias en las que me he visto acosado en una situación difícil como profesional y he tomado la decisión de salir de allí y buscar qué es lo que yo quiero. Trabajaba para una institución y me di cuenta que las cosas que yo hacía o decidía no eran tomadas en cuenta a pesar de que tenía el cargo. Eh, y finalmente tener el cargo o la posición no te hace una persona ejecutiva en todo sentido, pero tomé la decisión de salir de allí porque me parecía que no era lo que yo buscaba. Antes de eso también estuve trabajando para otra institución donde yo podía elegir ciertas cosas, pero cuando vi que las cosas comenzaron a ponerse difíciles para poder determinar ciertos tipos de acción en función de lo que yo quería como líder hacer, finalmente tomé la decisión de salirme de allí. Por eso mañana vamos a hablar un poquitito acerca de la toma de decisiones como parte de nuestro propósito en la vida. Yo voy dando una introducción a eso el día de hoy. Entonces, estamos diciendo que el propósito en la vida no lo determinan los demás. La pregunta es, ¿qué función entonces tienen los demás para yo definir mi propósito en la vida? Muy bien. Hay ciertas cosas que tú ya definiste, que ya sientes que es lo que tú quieres hacer en la vida, que te trae beneplácito, que, trae, que te trae placer, te hace sentir bienestar. Y cuando ya tú sientes eso y comienzas a accionar, has pasado de la idea, de la teoría, de, de la acción mental, entre comillas, acción, del acto cognitivo que te define quién tú eres y qué es lo que quieres hacer en la vida. Entonces tú te das cuenta que a la hora de accionar hay una fluidez, una viabilidad en las cosas que haces. Te voy a poner un ejemplo hay ciertas cosas que a mí me encantan hacer. Por ejemplo, me encanta hacer proyectos que ayuden a la gente a comprender dos cosas, que ellos son capaces de varias cosas en la vida, que no simplemente son capaces de tener un trabajito o trabajar para alguien o hacer un servicio. ¿Cómo lo realizo? Te voy a poner un ejemplo, simplemente porque quiero comentarte lo que yo hago, simplemente no porque quiero ser una... Simplemente por darte una idea, en otras palabras, no porque soy un ejemplo para ti. Por ejemplo, una persona viene a trabajar para mí yo lo que quiero es que esa persona, trabajando para mí, aprenda de tal manera las cosas que finalmente tenga su propio proyecto empresarial, desarrolle su propio emprendimiento y le dé los puntos agregados a su trabajo de tal modo que se convierta en un empresario. Me encanta eso. Me encanta enseñar en ese sentido, porque a mí me enseñaron. Yo cuando fui a los Estados Unidos, yo trabajaba de concierto que para varias cosas a, a, acomodaba cosas para una persona que que tenía una mecánica, ayudaba a una persona que cuidaba abuelitos, este, ayudé a un señor que de, su trabajo era derrumbar casas, y así comencé a hacer cosas que, por ejemplo, me, me hicieron sentir de que yo podía vivir de alguna manera, pero no era mi propósito en la vida. Yo quería ser empresario. Yo quería tener mi propio negocio. Yo quería mandar mi propio proyecto. Entonces comencé a abrirme condicion, condiciones, comencé a buscar a otras personas pero un, un, una cosa importante que a mí siempre me ha encantado es que las personas que trabajen conmigo no sean mis esclavos, no sean mis sirvientes, sino que sean mis amigos, que trabajen conmigo lo mismo que yo hago. Y en ningún momento, por lo menos he intentado lo posible, de que las cosas que ellos logren también lo logre yo, o lo que yo logre también lo logren ellos. Con todos los condicionamientos posibles para que tengan la viabilidad de conseguir lo que quieren. Ese es mi propósito. Por ejemplo, en el área empresarial. Me encanta. Pero en el área filantro de filantropía, me encanta ayudar a la gente en proyectos específicamente que tienen problemas, por ejemplo, problemas en los cuales muchas personas no tienen las posibilidades para poder sacar adelante una situación de conflicto personal, corporal, de salud o alguna otra cosa parecida. Me he dedicado otros últimos 20 años a hacer varias campañas y quiero contarles como simplemente una actitud eh, altruista de compartir no es un actor orgulloso ni tampoco autosuficiente decir yo sí si sí lo hago yo sí yo si sí lo tengo porque simplemente yo no soy ningún ejemplo de ustedes solamente un eh, un parlante de lo que puedes hacer y lo que puedes lograr en la vida organizo un día comenzábamos a, a conversar con mis hijos ellos trabajaban en una escuelita en sus horas extras le digo qué hacen con su dinero vamos a hacer lo que mi mamá me enseñó a mí hacer obra por gente necesitada qué les parece si cuando yo era niño, les comentaba, yo sufría de dolor de muelas. En mi pueblo no había dentista. Y como no había dentista, entonces mi mamá agarraba un pedacito de mejoral, que era una pastilla para el dolor, y nos incrustaba en la caries que teníamos. Por supuesto, éramos niños que estábamos cambiando nuestros dientes. Y para poder quitarnos el dolor, y así aguantábamos, soportábamos el dolor, en otras palabras, hasta que dos o tres semanas después viniera el dentista y pudiera ayudarnos. Nunca voy a olvidar porque yo tuve dos eh, caries muy temprana eh, en, mi, en mi dentadura y recuerdo que a los 11 años eh, me pusieron unas fundas de supuestamente oro que me duraron casi hasta los 45 años. El trabajo era impresionante. Entonces yo decía, esa actividad de dolor de muelas, ese conflicto eh, en el cuerpo del ser humano, yo lo voy a, a, a milanar cuando yo sea grande. Decía eso. Y ahora que estaba grande, le hablé a mis hijos. Ya tenían ellos 12, 13, 14 años, 14 años, cuando comenzaron a trabajar. Y les dije, ¿por qué no hacemos una pequeña fundación? A ver, ¿cómo es eso, papi? Miriam, mi hija mayor, Francis y Francesca, escucharon y les dije, mira, ¿por qué no donan un dinerito de lo que ustedes ganan al mes? 50 dólares al mes pueden donar para ayudar a las personas en la selva del Perú, de donde yo soy, a, a, a mitigar el dolor de muelas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contratar a alguien allá dirigidos por nuestro sobrino estudiante de medicina y vamos a ayudar a la gente una o dos veces al año con campañas de prevención y extracción de dentadura en las personas que están en los lugares alejados donde no hay dentista. Comenzamos a hacer. Lo hicimos casi cinco años, dos veces al año y después solamente en Navidad o Año Nuevo. Atendimos más de mil personas. Tú no sabes la satisfacción que da eso. Me encanta hacer eso por los demás. Aquí en mi comunidad vamos ahora a hacer una campaña en febrero y traer dentistas y gratuitamente los mismos dentistas eligen su tiempo y dan parte de su tiempo para colaborar con manos ayudadoras porque así se llama nuestro proyecto y vamos a hacer campañas de salud para las comunidades. Aquí hay muchísima gente que chaccha tiene problemas de limpieza dental, tienen problemas de dolor de muelas, muchísima gente, perdón el, el barbarismo, pero hace mucha gente eso. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿será que eso era? ¿Quién me obligó a hacer ese propósito en mi vida? Nadie. Lo descubrí como parte de mi, de mi formación. Mi madre me enseñaba a ir cuando era niño a, una, a un pueblo que se llamaba Curarina, donde llevábamos alimento y un poco de ayuda a las personas que eran leprosas. Eran gente leprosa, familias leprosas. Entonces, ese espíritu de hacer algo en la vida debe nacer en tu corazón. Y no necesariamente tienes que hacer una, una comunidad de manos ayudadoras para poder hacer eso. No tienes que tampoco, este, eh, qué sé yo, dedicarte a, a ayudar a emprender a las personas en cosas que de repente no puedes. De repente hay otra cosa. No sé, ir a sentarte con una abuelita y darle palabras de ánimo. Está terminando sus días y quiere vivir en paz, quiere tener eh, perdón en su corazón, quiere tener satisfacción de haber vivido una vida con sentido. O sea, ¿quién sabe? Eso puede ser parte de tu misión. U otra misión es formar a tus hijos para que piensen no tanto en ganar dinero por el, por el área profesional, sino que aprender habilidades para que desde joven, jóvenes puedan desarrollarse como personas, como buenos ciudadanos, eh, y no estar ahí quizás saliendo a las marchas y ser motivo de muertes y maltratos como muchas veces se hacen en los reclamos políticos, que no tienen ningún sentido desde mi parte, si, si ellos quisieran realmente resolver los problemas, no es difícil formar una comisión y llevar a, una, a un foro y sentarse con los líderes y dar tiempos para que puedan resolverse las cosas, pero de manera efectiva. O sea, tú tienes que ser una persona que tiene un propósito en tu vida porque ha descubierto en ti qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que quieres hacer. no Ayudar a tu comunidad, ayudar a tu familia, nace de tu corazón, no es que tu familia esté en necesidad y entonces tú ahora has encontrado una misión ahí, no eh, tu mamá es una mamá soltera y tú tienes que cuidarla, no eso es parte de tu propósito, cuidar a ella también pero sin dejar de hacer lo otro que también tienes que hacer en la vida para poder desarrollarte y crecer cada día muchísimas personas tienen problemas porque en medio del cumplimiento de sus propósitos en la vida aparecen situaciones difíciles que los van forzando a dejar de lado aquello que, aquellos que ellos querían hacer o querían ser y terminan simplemente siendo esclavos de una circunstancia. Vamos a hablar sobre la esclavitud de las circunstancias que muchas veces en las que nos vemos envueltos y que finalmente tenemos que tomar la decisión o de romper esas cadenas y liberarnos o comenzar a transformar la condición si está a nuestro alcance. Vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del liderazgo. Pero hoy queríamos mencionarte este concepto. Tú no puedes dejar que las condiciones externas determinen a ti en, eh, eh, cuál es tu propósito en la vida. Entonces, ¿qué, ¿qué papel juegan aquellas circunstancias externas para poder saber si tú estás cumpliendo tu propósito en la vida? Aquí va lo parte, la parte importante. Las condiciones externas te van a ir mostrando si hay en ellas viabilidad de acuerdo a tu propósito en la vida. Y si hay viabilidad, ¿sabe qué va a suceder? van a comenzar a llegar rayos, vamos a ponerlos así, de respuestas positivas o de alguna manera un poco limitantes que, a las cuales tú vas a tener la posibilidad de resolverlas. Por ejemplo, nosotros hemos abierto un centro de atención a niños maltratados y violados. Gracias a la, a la colaboración de una, una doctora que trabaja en la fiscalía, estamos dando ese apoyo con un grupo de amigos empresarios que hemos decidido dar un apoyo para poder crear un centro donde los niños después de ser captados porque han sido violados, maltratados, son llevados a un lugar cualquiera a dormir y no tienen a veces casa, comida no tienen nada, entonces hemos abierto un centro nuestro primer centro, un primer módulo de manos ayudadoras con la colaboración de varios amigos, ¿qué estamos haciendo allí? queremos que la gente pueda recibir o los niños puedan recibir atención los días previos antes de pasar a la parte legal, entonces esa labor no es una labor que, bueno, se presentó la, la necesidad justo dentro del propósito que tenemos. Entonces hemos logrado nosotros conducir ese propósito en la vida en una pequeña eh, albergue, un pequeño albergue donde los niños se pueden alojar. ¿Qué significa eso? Se logró. Ya se está atendiendo hace dos años de manera ambulatoria con otros niños, lo hemos venido haciendo, pero ahora queremos tener un lugar. Ya hemos visto las respuestas los beneficios que han recibido esas familias, eh, incluso esposo y niños o esposa y niños que han sido maltratados o han estado en peligro, los han captado, los han llevado a un lugar y el apoyo que les hemos dado ha dado una respuesta positiva a lo que tú o la, a lo que hemos encontrado. En algunos casos hemos encontrado dificultades, no hemos podido encontrar un lugar para, para alojarlos. La doctora Karen ha hecho su, su parte, pero no puede hacer todo. Entonces, de alguna manera, con oración, con colaboración de otros amigos, Hemos logrado encontrar una respuesta de que allí estaba, esperando la necesidad para cubrirla desde nuestro propósito en la vida. Otra cosa que se sucedió fue, les estoy contando porque me, me parece que es importante para que podamos aterrizar un poco la idea del propósito en la vida, nos comunican de que hay eh, personas que están comiendo solamente arroz y son personas adultas, como unas 70 personas adultas y niños en una comunidad, una invasión en las alturas de San Juan del Urigancho por ahí, por, por Villa María del Triunfo, por ahí cerca. Entonces nos avisaron y pues eh, nos juntamos unos cuantos amigos que tienen este, este mismo propósito y hemos conversado y abrimos un comedor durante la pandemia, por ejemplo, allí. ¿no? De los cinco que hemos abierto, hemos abierto uno allí donde solamente tenían arroz los viejecitos comiendo en, una, en un platito. Fuimos, los apoyamos, les llenamos de, de, de productos para que puedan comenzar y hacer su labor. Tú no sabes la satisfacción que da. Te llena el corazón. Y no solamente te llena el corazón, Dios te da más recursos económicos para poder desarrollar ese proyecto. No es el proyecto que nos fuerza a dar ayuda. Es nuestro propósito que encuentra una vía donde cubrir la ayuda, cubrir la necesidad y dar la ayuda y en respuesta recibimos bienestar, paz. No estoy haciéndote esta historia para que pienses, hoy oh, Boris es lo máximo, hoy oh, sí si la ayuda. No, no, ese es el propósito. ¿eh? Eso lo hago yo hace muchísimos años, pero ahora lo contamos porque quería aterrizar un poco eh, el, el concepto de que no es la condición externa la que te obliga a subir tu propósito. De repente, por allí, tú no sabías cómo definirlo y por allí una necesidad, de repente te hace pensar y te hace ver que realmente ese era tu propósito. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Pero no es la fuerza de la necesidad, sino es el autoanálisis, es la autorreflexión, es lo que tú descubres en tu mente, en tu corazón. Nosotros tenemos una escuela, y quiero dar como testimonio de eso, una escuela de liderazgo hace dos años con el, el licenciado y magíster Julio García del Mazo. Yo conozco a Julio hace más o menos nueve años. Trabajamos juntos, hicimos proyectos juntos, y cuando nos encontramos un día, nos encontramos que el propósito de él también era el mío. Formar personas, enseñar en el campo de liderazgo, darle ayuda a los demás a comprender de otra manera, un concepto más analítico, algunas cosas importantes en la vida. Y la verdad, dos años de trabajo dan lindos resultados. Hemos visto gente crecer, gente tomar acciones diferentes, hemos visto gente auto disciplinarse auto reflexionar respecto a las cosas de su vida y la verdad es que aunque no recibimos muchos testimonios y casi nada de agradecimientos y no estoy quejándome simplemente estoy diciendo que cuando tú tienes el propósito en tu vida tú lanzas al mundo tu proyecto lanzas al mundo tus ideas y terminas recibiendo de vuelta bendición hasta que sobreabunde es más la Escritura dice que cuando tú anuncias un evangelio de buenas nuevas, recibes la cosecha. De repente vas llorando, dice, a predicar la, el evangelio, la, las buenas nuevas, pero recibes con gozo las gavillas que has sembrado en el corazón de las personas. Es más, la Biblia también dice que la palabra de Dios nunca volverá a ti vacía. Quiere decir que tendrá resultados. Qué maravilla eso, ¿verdad? Por eso yo te animo, a tomar tiempo, a tomar tiempo de ti mismo, de tu propia materia prima. Tú eres la materia prima más importante que tienes que desarrollar en la vida. Tú eres ese ese producto que tú tienes que moldear con la ayuda del Espíritu de Dios. Ese producto que tú tienes que analizar y preguntarle qué es lo que realmente quieres en la vida. Y te vas a dar cuenta que las cosas te van a suceder de manera maravillosa y van a comenzar a ponerse las las piezas en su lugar. Y cuando tú ya tienes más clara la situación, se van a abrir las puertas y la viabilidad para que tu misión, tu, tu, tu propósito en la vida se cumpla conforme tú quieres. No hay cosa más hermosa en la vida que saber que estás, haciendo algo, que estás haciendo algo para el bien y que estás buscando el bien de todos. No hay cosa más satisfactoria en la vida recibir de alguien una palabra como la que dice, gracias a tu video yo he cambiado mi forma de pensar. Ayer me escribió una persona y me dice la verdad que me ayudó, me ayudó muchísimo el tema de anoche, me ayudó muchísimo, no sé cuánto le ayudó y en qué, no sé el caso de la persona, pero me parece que hay alguien allí atrás que de repente eres tú que me estás escuchando que quién sabe no tenía claro cómo definir estas cosas y tal vez por la fuerza de las circunstancias terminó siendo esclavo de una circunstancia y finalmente quedó allí estancada y con una frustración tremenda en su corazón yo te animo a que tú tomes una pausa, dobles tus rodillas y hables con Dios y dile Espíritu Santo, ven a mi corazón, muéstrame cómo, con este limitante, con esta carga que tengo sobre mis hombros, cómo puedo yo llegar a cumplir mi, mi propósito en la vida. Yo quiero sentir satisfacción, quiero sentir bienestar, quiero sentirme feliz y yo quisiera que esta noche tú me escribas, ya sea en Boris Darmon Canal, ahí abajo tenemos para que tú puedas dejar tus comentarios, o aquí en Facebook y me digas, ¿Sabes que Boris? Hay algo que yo quisiera que tú comentes y es este tema. Ayúdame en esto. O tengo un amigo, una amiga que, que tiene este problema. Ayúdame a comentar sobre este tema. ¿Cómo podría resolver esa persona este hecho? Y con muchísimo gusto, estudiando, siempre leo antes de hablar y me gustaría ayudarte para que puedas descubrir de una manera mucho más viable, concisa, con resultados muy efectivos y muy productivos, que tu propósito en la vida es. Y sobre todas las cosas, más que cosas materiales que recibas, o reconocimientos que recibas, puedas sentir la satisfacción que da hacer lo que tú quieres, lo que te gusta, y lo que Dios aprueba para nuestras vidas, para tu vida, para la mía. Yo quisiera que muchas personas en este mundo pudieran entender eso. Si entendiéramos todo eso, no estaríamos peleando con ideas, discusiones absurdas luchando entre hombres y mujeres, entre partidos políticos y pensamientos políticos, no estaríamos. Como dice el señor Kaiser de, de Chile, él dice, al final, todos queremos el bienestar. La manera tiene que ser humana, tiene que ser eh, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Dios, la manera como la naturaleza nos enseña, podemos aprender mucho de ella, para ponernos de acuerdo, para trabajar juntos, para buscar espacios de conversación y converger juntos en un propósito que finalmente hagamos un equipo, una avalancha con ideas nuevas, con ideas buenas, para llevar a cabo lo que tanto en la vida se necesita. Como fruto de nuestro trabajo, tener bienestar, pero un trabajo direccionado con objetivos plenamente definidos y sobre todo con resultados que nos animen a poder continuar haciendo lo que estamos haciendo. De verdad, de corazón, cada día que yo vengo a las 7 de la noche a presentar una conferencia para ti, un conversatorio para ti, la verdad que lo hago con todo mi corazón, con el deseo de hacer algo por alguien. Y si esto te ha hecho bien, que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que te permita, descubriendo aquello que tú tienes en tu corazón, Abrir las puertas en medio de las dificultades y las grandes limitaciones, ya sea económicas, cognitivas, sociales, familiares, lo que tú tengas, que puedas descubrir y al descubrir, viabilizar eso y sentirte la persona más dichosa del mundo, porque el bienestar que sientes en tu corazón será una gran realidad. Yo te deseo lo mejor al comenzar esta semana. Espero que este sábado haya sido un sábado de bendición para ti y para tu familia y que cada uno de nosotros, en nuestro trabajo diario, sea lo que sea lo que tú hagas, sea lo que fuere, sientas el gozo de que compartiendo, compartiendo aquello que Dios te ha iluminado, haciendo lo mejor para que otros sean felices y tú también, como respuesta recibas la felicidad y el bienestar, pueda darte la razón de vivir y entender plenamente que valió la pena nacer en este mundo. Que Dios te bendiga en esta noche. en mi deseo desde lo más profundo de mi corazón. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido siempre por esta ventana de oportunidad que tú me das para compartir con mis amigos una reflexión referente a cómo tú puedes ayudarnos a definir nuestra, nuestro propósito en la vida y a llevarlo a cabo, pero no forzado por las circunstancias, sino porque hemos entendido la razón por la cual vivimos en este mundo. Danos el gozo de hacer lo que mejor tú nos muestres y lo que mejor pueda ayudar a los demás y que en respuesta podamos sentir bienestar y sobre todo la seguridad de tu compañía en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que escuchan tu palabra y a los que van a escuchar de alguna manera por el compartir de nuestros amigos. En tus manos nos encomendamos. Por Jesús nuestro salvador. Amén. Amén. No te olvides, Facebook Live a las siete de la noche. Estate atento, salimos en vivo. También en Boris Darmon canal Puedes encontrarnos eh, con el, esta misma conferencia una media hora después. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la próxima conferencia de Visión de Futuro con Boris Darwin. Chao, chao.